A ver, Prilines, que por lo visto se estaba cortando la señal. A ver, se estaba cortando. Saludos cordiales, Prilines de todo el mundo. Eh, ahora sí, si se os corta la señal, he parado el vídeo y lo he vuelto a dar porque estamos en directo. Ya sabéis que Prilines siempre, siempre emite en directo. ¿Vale? Estamos emitiendo en directo desde Madrid. Si alguno. Se le corta la señal lo que tiene que hacer es salir y volver a entrar y ya se le se le engancha. Luego, mmm, bueno, os lo que os digo siempre, a ver, os estoy hablando en directos de Madrid, PrisLine siempre emite en directo, pueden haber problemas técnicos, pues mira, eh, os damos nuestra opinión, tanto la de Corelis, que es nuestra invitada de hoy, que ha venido a España ya solita, como la mía, personal, ¿vale? A los que estáis en Telegram os pediría, es un grupo magnífico, muchas gracias a los administradores, os pediría que os ayudéis entre vosotros, no dejéis todo el peso al administrador. Porque si vosotros veis una pregunta que sabéis responder, pues responderla. ¿Vale? Y así nos estáis ayudando a todos, inteligencia colectiva. Pues si no, no podemos, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, repito un poco brevemente. Eh, Corelis empieza de cero en España. Acaba de llegar. Ha venido sola, ha venido de Venezuela con lo que ella ha ahorrado. Eh, vino como turista. Mm... Corelis para mí tiene mucho mérito. Y nos ha pedido el asilo aquí en Madrid en 15 días, ¿no? Más o menos. Sí. Has llegado, en dos días ha ido a la comisaría, le han dado un papel blanco, para tres días después te han dado ya la cita, ¿no? Más o menos. Sí, o sea más o menos dice lo anda sí, para los que se les cortaba este, fui primero a lucha eh, a los tres días de haber llegado y luego me dieron la cita para la tarjeta para darme la tarjeta blanca que viene siendo el nie eh, me lo entregaron en 15 días en total en 15 días has conseguido tarjeta blanca no a grosso modo para sí. abreviar y lo ha hecho todo en madrid a fecha de ahora que estamos en diciembre del 2019 para que vea este vídeo en el futuro en 15 días en madrid tiene su tarjeta blanca y esperando la roja ya le he dicho que si consigue una oferta de trabajo le adelantan la cita de la roja que hay abogados por ahí que os lo hacen cobrando 100 euros pero lo puede hacer ella solita también te vas a inmigración con tu oferta y te adelantan la cita para la roja algo nuevo que ella tiene Consejos que le quieras dar un poco a los prilines desde tu llegada. Por ejemplo, la salida del aeropuerto de Venezuela. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ocurrió? Cuéntaselo para que no les pase o para que vayan precavidos, si les va a pasar sí o sí. Este, bueno, yo creo que les va a pasar sí o sí. Eh, al momento de, de ya estar en el check-in, cuando ya va a pasar, lo primero que le preguntan los guardias es este, hacia dónde se dirige, sola, cómo compraste el boleto. Este, quién te está dando la plata y si llevas la plata ya en efectivo, todo eso lo pasé. Eso te lo piden cuando ya vas a volar, no desde Venezuela. Si sí, eso me lo pide, como tal, la Guardia Nacional, la de allí. Sí. este, y luego, Y claro, tú a... le dices, Pues si sí, me voy a España y te preguntan si llevas dinero. Sí. La Guardia Nacional de allí te preguntan, y, en ¿Y tú que les dices. Casos, te mandan a sacar el dinero para ellos ver luego sí. pasas con el check-in en la aerolínea y ellos mismos le dicen a, a los de la aerolínea que quieren revisar la maleta de, del pasajero que ellos vean que, que quieran vamos sí. que lo quieran revisar y, aquí, ¿Y te revisaron eh, la maleta o Y todo. ¿Todo? la maleta lo sacan a Así arregla la maleta, bien bonita. Te la deshacen es, entera, ¿no? Hace, sí, te la deshacen entera. En busca de dinero. En busca de. O de cosas de, valiosas. Sí. Pero este, tú vienes como turista, tampoco traes. Sí, no traje tantas cosas. No trajiste tantas cosas, ¿no? Este, sí, y, y. Que es muy importante el, el, lo que sería el. Este. Lo dime, dime. Turista, el turista. El turista, la reserva la reserva, la reserva, reserva de, de hotel te refieres sí, la reserva de hotel a mí me la entregaron hasta con eh, los días que iba a estar yo pedí eh, mis boletos ida y vuelta eh, tenía que si sí, una semana nada más yo venía por una semana pero eso España. lo llevas lo llevas en mano no lo llevas en la maleta no no yo lo llevaba en mano, la maleta ah, no, en la mano no, no en la mano o sea, lo, y... que no, lo que nos quiere decir Coril, es que allí la guardia nacional a todo el que sale le revisan la maleta a todos buscando cosas de valor o dinero, ¿no? Sí. Cualquier cosa que le pueda. Total. Quitar. Que la reserva y todo eso mejor llevarlo encima, ¿no? Sí. Y el dinero. También. También encima, ¿no? Sí. Sí, no puede. Incluso, este, uh, varias personas luego le bajaron las maletas, ya que, que era una cosa increíble. Sí. Que después de estar en el avión y todo bajen nuevamente maletas y cuando llegaron acá ya habían perdido varias cosas. Porque abren de paso Qué curioso. Maletas. Vamos, que en las maletas Prilines, los que vengáis de Venezuela, no metáis nada valioso. Porque andan rebuscando en las maletas. Sí. Y a nivel personal, rebuscan o no. Pregunto. Sí, sí. ¿También? ¿Tú pudiste sacar el dinero o no, Corielis? Sí, yo puedo. ¿El traer. mucho o poco que trajeras? Sí, yo traje mi dinero. Pero no eh, te lo quitaron, no, pregunto. No me lo llegaron a quitar. O sea que hubo suerte, ¿no? Sí. No vieron vale. nada malo en ese momento, o sea, nada que, que ellos pudieran quitarle como tal el dinero. Aún. Vale. Bueno, vamos a ir a las preguntas de la audiencia, venga. Prilines, podéis preguntar lo que queráis, intentemos que esté relacionado. Saludos a todos, ¿vale? Saludos a todos los del chat, Perdonad el problema técnico, como decía que, no, que no se conectaba, he eh, vuelto a iniciar el vídeo, pero vamos, en esos casos lo mejor es que salgáis vosotros y volváis a entrar. Mira, te dice Freddy Jiménez, Corelis, te felicito. Dice, En Migración Madrid, pasa, ¿pasaste tranquila? ¿Te preguntaron algo? Explícale a Freddy Jiménez y a todos los prilines cómo fue ya la llegada aquí en En en Madrid. Vale. Ellos este, están ahí. Nosotros llegamos, eh, el vuelo se retrasó y llegamos y o sea, no tuve ningún inconveniente. Incluso casi que nadie de, de, del vuelo tuvo inconveniente porque yo fui casi que la última que, que pasó migración. Y nada más el hola, bienvenida y se hallaban directamente. ¿Era un pasaporte? vuelo que venía directamente de Venezuela sí. o había hecho escala no, no en algún sitio? Escala, no hizo escala, no hizo escala. No hizo escala, ¿no? Y te pregunto una cosa, Corielis, ¿el vuelo cuánto te costó más o menos para que ellos se orienten 630. 630 ¿Y, ¿Y te incluía el pasaje de ida y vuelta? Sí, ida y vuelta más la reserva y todo. Todo, todo, todo incluido, y en los 630. Vale, ¿es lo que suele valer o era una oferta que tuviste que buscar mucho? No, eso suele. ¿Es lo que suele costar? Sí, sí. Vale. Incluso. No, era para que dijera la agencia, pero si no quieres, no la diga Si es lo habitual, yo no me meto. no, no Iberia. Iberia. Iberia. Vale, sí, vamos, que no, yo no. Iberia. Esto no es un canal de publicidad, pero vamos, también es información útil sí. que os damos. No, no quiero yo vale entonces aquí no tuviste ninguna ninguna dificultad no bienvenida a españa más preguntillas vamos a ver ayudarme a sacarle el jugo a la invitada luego me regaña me dicen luis no le ha sacado el jugo al invitado a preguntarme que se los paso las preguntas. Yo las dejo hablar. Ah sí, por ejemplo, el tema de la xenofobia. Has encontrado algo de xenofobia que no me gusta preguntarle, pero como siempre hay alguien que Ay, no. ¿Te han tratado bien? A ¿Te han nada. tratado mal? ¿Regular los españoles sí. en general? Digo. Incluso Díselo a los no, prilines todo. Aquí de verdad que la gente <coughs> es muy educada, muy respetuosa. Este, no he tenido ningún tipo de inconveniente con ninguno con ninguno de, de, de, y de ninguna nacionalidad porque aquí he conseguido bueno conseguido peruano, ecuatoriano, de todo hombre lo que sí te ha pasado pero eso no es xenofobia lo de la abuelita y el lobo ahora lo contamos buscando trabajo sí. ahora lo contamos pero eso no es xenofobia eso le pasa igual no, a, una, sí. a una española que a un ah, venezolana que a una brasileña ah, escucha nos dice tony Lenain, sí sí que se puede solicitar visa de, de estudiante estando como con la de turista tony sí se puede lo que pasa que tienes que pedirla siempre que te queden por lo menos 30 días de estancia de turista vale entonces sí, si te quedan sí puedes pedir la visa de estudiante eh, te pregunta José Luis Velázquez que si estás trabajando. Actualmente sí. Vale. Tengo ahorita un trabajo de medio tiempo. Vale. Eh, mira Ana Victoria, es que como hay tantas preguntas, perdona, pero bueno, luego me regañan si te corto mucho. Que si te pregunta Ana Victoria Lagos que si te empadronaste No. Pero bueno. No he Se posible. nota que no es Prelines. Pero bueno. No he podido. Pero es bueno, posible. cuéntalo, porque no has <ríe> podido. Uy, ¿Sabes que En donde me estaba quedando eh, era un piso de una sola habitación y ya estaban tres personas, entonces la dueña del piso dijo que no se podía, por el tema de que podían tener... Sí, para que problemas no tuviera legales. ya problema de meter sí. ahí a ella 20.000 en una habitación. Bueno, Exacto. pero vale, vale, yo te hago de abogado del diablo. Pero una cosa interesante, tienes ya tu tarjeta blanca para pedirla, no te han pedido el empadronamiento exactamente lo que yo siempre he pensado y los lo ratificó con su caso una cosa es empadronarse que viene muy bien para acreditar los los tres años que viene muy bien para que tengan la tarjeta de salud que viene muy bien por si tienes hijos para escolarizarlos pero otra cosa es pedirle la tarjeta blanca o la tarjeta roja no te piden el empadronamiento no. aquí tenéis un caso viviente sí. de carne y hueso sí, incluso me dijeron eso al principio y por eso es que no pero ya pronto nos dice dorcas Ducuter, si lo digo mal, Ducuter, ¿no? Ducuter. Du sí. Que si te pidieron seguro de viaje. No, pero lo traía. Sí lo traía. Pero no me lo pidieron. Por lo menos aquí. Típico no me caso lo que lo traías todo y no le y piden no nada. Piden Bienvenida nada. a España y sello. Ahora no lo llegas a traer, lo decimos siempre. Y a ese le revisan. Como las maletas allí en Venezuela, pues aquí sí. los, los papeleos. No sé, vamos, pero yo digo. ¿eh? Dice Luisa Carmona, dice, acabo de ir a Madrid, llegué llegué la semana pasada de vuelta a USA y estoy encantada con todos los madrileños. Gracias Luisa. Sí. Tocaya, sí. dice Luisa. A ver, dice Ángel Joaquín Echenique. Yo lo que dice la audiencia, ¿eh? que algunos, hacéis unas preguntas, pero bueno, vosotros preguntas. Ella es libre de responder o no. Mira lo que pregunta Ángel. Dice Luis, ¿y con cuánto dinero? De, de, de, ¿Con cuánto dinero llegas a España? Por resumirlo un poco. Yo llegué, Más o menos. Este, como con 800... ¿Euros? Ocho, eh, no. ¿O dólares? Yo me traje dólares. <coughs> 800 dólares. Dólar. Y bien, ¿no? Más o menos. ha está, está venido bien, Carlos. Sí. ha venido bien? Sí. Incluso estuve verificando un tips eh, Los pude cambiar. Me daban mejor... Este, el mejor cambio, cambio en el aeropuerto ah sí, eso no lo sé claro díselo sí, díselo porque en eh, Sol o sea en todo el centro me quitaba mucho claro que en Sol es verdad son muy sí. está mucho para los turistas uh -huh. pero para los turistas turistas de verdad sí turista, <risa> turistas turistas le clavan los turistas ahí, a nosotros. claro claro claro e incluso a lo mejor en un banco todavía es mejor el cambio ¿eh? yo os lo digo sí, eh, tienes razón en Sol carísimo me lo estás sí. haciendo pensar en el aeropuerto mejor pero incluso yo diría en un banco a lo mejor todavía más barato el cambio sí. que por cierto sin hacer publicidad si en algún banco para abriros la cuenta corriente os piden haceros un seguro un no sé qué para, para cobraros hay un banco que no tengo nada que ver los he dicho a corelis que se llama n 26 es un banco que funciona con la aplicación es alemán pero opera en españa todo perfecto no tiene nada que ver con nosotros pero yo os lo digo total que se os abre la cuenta sin ninguna comisión y que incluso con el pasaporte vale aunque a Corielis con Sunie también se la abriría perfectamente, pero vamos que lo sepáis Oye, ¿trajiste pruebas para la entrevista de tarjeta blanca, tarjeta roja? No. Cuento, cuento, pero para que ¿Qué se lo digas a ellos Este, en realidad fue una historia este, que sí, sí me, me llegó a pasar, pero no traje las pruebas Incluso cuando las piden como tal, yo lo que le dije fue que... En el aeropuerto de, de, de, Venezuela, de Venezuela, ¿no? De, ¿De Caracas era o... eh, Sí, bueno, esa es la Guaira. La Guaira, sí. Este, me quitaron como tal varios documentos en los cuales estaban como tal las pruebas. Mira lo que dijo en la entrevista. Pero <risa> Dijeron que si ahorita en esta cita que tuviera, si tenía como tal, si me podrían mandar las pruebas, mis familiares y todo eso, que también las podían usar sin ningún inconveniente. Y si no las tenía, que no importaba tampoco. Dice Débora Boll, si digo mal algún nombre, perdonármelo, <risa> que dónde consiguió el departamento la primera noche. Explique, por favor. Nos dice Débora. Bueno, es no. que a ellos les preocupa mucho porque ellos van a dar el paso que tú has dado y quieren ah, saber no, Ahora ayuda, Yo me vine y aquí me recibió una amiga. Este, y o sea, de, de lleno llegué directamente a donde ella vivía hasta ahorita. O sea, ahorita nos hemos mudado y todo eso, pero sí si En me... relación en relación con esto, Alfonso Zambrano dice que si tenía reserva de hotel o que si llegaste directa al piso Tenía la reserva de hotel, mas no la utilicé. Llegué directamente al piso. Y Cristian, nos dice que de qué estás trabajando. Ahorita estoy a este está un laboratorio empezando y les estoy haciendo la publicidad. No les llegué a comentar, pero yo soy graduada en publicidad y mercadeo y bueno, estoy conseguí allí hacerle la publicidad. Vale. Nos dice Mario López, Luis, ¿hasta cuántos dólares te pueden cambiar los bancos a aquí, porque en su país solo le venden los bancos 500 euros. Aquí te ponen algún límite de cambio. No, te pregunto. Solo yo fui cambiando eh, acorde a lo que necesitaba. Vale. No hice un cambio. Un cambio un global, nivel, ¿no? Sí. Pues casi es mejor porque te vas cubriendo ahí de las fluctuaciones. Mm. Yo, yo no sé, algún límite habrá. algún límite tiene que haber. No sea a lo mejor si traes 100 mil euros, eso no te lo cambian de golpe. Pero es buena idea lo que hace ella. Corielis, ¿verdad? Y lo cambiando. A ver, dice Paube, pregunta. Hola, Corielis. Dice, ¿cómo fue esa primera entrevista en comisaría? ¿Qué te preguntaron? ¿A qué comisaría acudiste? Acudió a la okay. de Aluche, ¿no? Aquí sí, en Madrid, a sí, la de Aluche. Ahora, no, no lo de demás no preguntaron nada. Allí lo que ahí lo que hace es como <coughs> tal, este, pedirte los datos. Eh, de dónde vienes el eh, nombre de tus padres el pasaporte y te dan como tal eh, la cita para la primera como tal la, la primera cita que, sí la que primera siendo... y en la primera cita te preguntaron algo bueno ahí tienes que relatar la historia ahí sí ya la relatas sí, ahí tienes que relatar la historia del y qué les contaste ]icia? lo de la violencia o sí lo que pasa es que eh, yo vengo como tal también de algo como problema. Tú sí, lo que quieras decir, pero luego no me pidas ah. que borre el vídeo, vídeo que no borro ningún vídeo. No, no, no, sí. Para o sea, que me venga un juez, yo no borro ningún vídeo. No, es que me ha pasado con algún invitado, no voy a decir, no, hombre, Luis, borra el vídeo. No, no. Hay, ya somos mayores, cada uno da su opinión. Claro. No, que claro. Tengo, como te veo, tú dices si quieres o no, pero que yo luego no borro vídeo. No pasa nada, aquí no hay miedo, aquí estamos para quitar miedos, ¿eh? Pero yo, para que veas que soy bueno y que me ha adelantado, que te he visto dudar dice dice Alfonso Zambrano que te quitaron porque por qué te las quitaron debe de ser lo de las maletas lo que contabas te quitaron algo no, o algo no, a ti a mí no me quitaron nada ah, solo vale. me revisaron la maleta bueno de pies a cabeza Aipidio Valdés dice te lo digo por reino que si estás soltera y que si te quieres tomar unas cañas <risa> Yo transmito vuestra pregunta, Pilines. Soledad villarruel dice que qué es la tarjeta blanca. Soledad castigada a ver los vídeos. Te lo digo muy rápido. Cuando uno pide asilo humanitario en España sí. o asilo político, primero te dan una tarjeta blanca y a los seis meses una tarjeta roja que te pide, te permite trabajar. La tarjeta blanca ya lleva el NIE y no hay que estar empadronado para pedirla, es pero es bueno estar, estar empadronado es como para estar legal para pa o sea pa poder residir legalmente sí. no para trabajar pero sí para residir, sí. y luego ya te dan la roja que puedes residir y trabajar pero vamos hay que veros los vídeos ¿eh? sobre todo si queréis venir o conocéis gente por cierto si, si conocéis gente que creéis que le podemos ayudar recomendad el canal vale si os está gustando darle un like por fin y si lo estás viendo y no estás suscrito todavía suscríbete porque siempre emitimos en directo como lo que nos ha pasado ahora al empezar Escucha, y así puedes preguntar durante las, las emisiones. Si lo ves luego, ponlo en los comentarios. Más preguntas. ¿Por cuántos días nos dice Martín Gómez que por cuántos días dijiste que entrabas? Por una semana. ¿Por sí. una semana? ¿Pero te lo preguntaron al llegar al aeropuerto? ¿O no. No te, ni te llegaron a preguntarlo, ¿no? Nada, pero nada. tú te traías por una semana y una reserva de un hotel para una semana. Sí. ¿Y cuánto valía la reserva de hotel, más o menos? ¿Iba incluida en los 600 dólares? Pues me parece no muy buen precio, ¿eh? Sí. 600 dólares. El billete de vida y vuelta y la reserva, muy buen precio. Sí, buenísimo. Oye, ¿por qué no te fuiste ya una semanita al hotel ya que lo tenías? No. A no, mira, no, como no. una señorita, ahí con. ¿eh? Te pregunto, pregunto. No, no, no. No, no querías usarlo. <risa> Dice, mira, ya le hemos respondido. Que cuánto costó la reserva de hotel. Y que si en inmigración te reservan, sí, sí que dice que si en inmigración te aceptan reserva de hostales, sí también te las aceptan, claro que sí, sí. cualquier sitio donde vayas a hacer, incluso una carta de invitación también te valdría. Y costó 600 euros pero con costó dólares contando ya el viaje también. Muy buen precio, ¿eh? Iberia, lo sacaste en Iberia, sí. ¿no? Muy bien, muy bien. Pensado. Una claro. chica, yo la vi a una chica, es PRISLINES. Sí. Aunque no conocía conocías sí, sí, la veo con impulso, con decisión. No, tú te ahorraste, te fuiste a Iberia, te sacaste tu billete, ¿qué ibas a decir, con sí, sí, incluso no, mi billete fue el de venida con Iberia y el de ida era con otra aerolínea Ah, era con Plus Ultra Y todo lo hiciste en una agencia de viajes, sí ¿Y cómo se llamaba esa agencia? ¿Lo recuerdas? Oye, bueno, si no lo recuerdas, no, no, recuerdo, no te preocupes, no te agobies no, De verdad que no la recuerdo, vale pero quizás para otro vídeo si nos digo. vale dice a ver más dice dice alex que te ve asustada yo no la veo asustada estás asustada la invitada dice alex se ve asustada la invitada yo no wow. la veo está contenta es que es tímida es tímida pero no, poco, es, sí. pero no es asustada dice que por qué página nos dice luna de plata que por qué página compraste los boletos y la reserva que si usaste alguna página para comprarlos, no. Y se lo. Tú fuiste en persona, este, ¿no? Incluso fue de acá. Eh, mi amiga me hizo el favor y yo le pasé a ella el dinero y ella fue la que me hizo como tal la, la reserva. Ah, dice May que como que no vas a recordar. Pues será porque te lo hizo la amiga, es que no sea a lo que, sí. que se refiere. Te lo hizo una amiga, entonces la reserva. Yo pregunto, dice por ejemplo, buenas noches para ustedes. Eh, meses temporada más baratos y los viajes cuánto es más barato y cuánto es más caro tú lo sabes eso Ni idea. No, no. Si sé que es por temporada ahorita en diciembre es ob... Obviamente es como más costoso. En Navidad más costoso. Sí. Y supongo que en verano también, ¿no? Sí. Y luego bajará en medio, yo ¿no? Yo estuve buscando, incluso eh, yo me quería venir, era para finales de noviembre, diciembre, y ya estaba mucho más costoso. O sea, subía ahora, ¿no? Sí. Y en subía. septiembre es cuando tú has venido sí, más barato. En septiembre, ¿no? sí. Justamente para el 22 fue que conseguí esa oferta que era mucho más económica. Mira lo que nos pregunte Raúl, a ver si tú le puedes... Resolver, aunque yo lo sé, pero me dice: Nos dice Raúl Antonio Valera valdera que cuando está en España, que cómo puede comprar el, el chip a un teléfono. Tú tienes un teléfono español, ya no, sí. ¿Cómo como lo hiciste, díselo tú por fin a Raúl y a todos más, este, incluso <coughs> lo hice de, directamente con el pasaporte. Todavía no tenía la primera eh, la, la tarjeta primera. blanca y fui con el pasaporte y, eh, en un locutorio. Un cyber, allá es eh, aquí un locutorio, ¿no? sí, sí. Allí, fui y lo, Allí lo, lo compraste el sí. chip. ¿Vale? ¿Y cuánto costó más o menos? 10 euros. 10 eurillos. Sí, Tendría poco por... saldo a lo mejor, ¿no? Pero sí, lo básico... era un básico y era por llama ya, que es eh, relativamente lo más económico. Sí, sí, sí. Mira, Lili de Rivas dice, hola, ¿cómo están? Mi pregunta es, con la cuestión de salud, mientras pasas todo el proceso de asilo, ¿tendrás atención médica y si sabes si hay enfermedades crónicas, igual te ayudan? Lili de Rivas. ¿La respondes tú o yo? Es que no quiero acaparar eh, el vídeo, pero... Sí. Oye, si tú, por ejemplo, ahora te pones malita, que, ¿qué pasa? Ella está en el proceso sí de sé, asilo... qué lo pasa Lo que sí sé es que pide más que todo como un, un seguro, ¿no? Bueno, pero el seguro, seguro. médico los pirilines lo saben, eso si vienes como estudiante o como voluntario. Si vienes, se lo digo rápido, si vienes como, como turista y pides... A, hombre, si vienes como turista, algún seguro traerías, ¿no? Sí. Aunque sea pequeñito. Para los 10 días. Algo muy básico. Algo básico traería. Pero total, que si tú vienes como turista y te quedas, pides el asilo, pues eh, sí que estás cubierta, ¿vale? Con la salud. Que lo sepáis todos. Ahora, para acceder a la salud, sí que te van a pedir que te empadrones, que ya no se ha empadronado. Pero empadronarte es un trámite. Ella no sabe todavía que se puede empadronar incluso sin tener domicilio. O incluso si la dueña del piso no quiere empadronarte, también puedes empadronarte y te van a empadronar. Tú a lo mejor no lo necesitas porque como no vas a pasar los tres años y estás bien de salud, pero si te pones malita y quieres el médico, para la tarjeta sanitaria te van a pedir que te empadrones. Pero bueno, que sepáis que os podéis empadronar sí o sí. Vas al ayuntamiento y lo dices: me quiero empadronar. Ah, sí, eso y no sabiendo. tengo y no, no tengo sabiendo. casa <risas> y no tengo sitio. Ayúdenme, a servicios sociales y te empadronan igual. Ya lo sepas. No lo y Pero bueno, volviendo a la respuesta, sí. Pero volviendo a la respuesta, sí, te van a dar la salud, no te preocupes. Si alguien está aquí en, en España no dejamos tirada a la gente. ¿vale? Aunque hay que venir a trabajar. Como ella, a trabajar, a aportar, no a pedir ayuditas. No, nada no de ayuda. A ver, sí, hombre, te os piden vacunas, efectivamente. A ver, lo que os piden en España, para venir como turista como, como que no te traigáis un certificado de que no tenéis enfermedades infecciosas. Es lo que dice la ley. Enfermedades infecciosas, sobre todo para el que va a venir para largo tiempo, Para un viaje de 10 días ahí no te piden ese certificado, ¿no? Sin Pero... embargo a mí no me pidieron, claro. absolutamente nada. Te piden, bueno la agencia te lo trae todo preparado. A ver, nuevo, no sé lo que dices de por favor, repítelo porque no sé el por favor y como me tenga que ir arriba al comienzo del chat ya me pierdo. A ver, dice Eleazar Alberto. Sí, sí, Eleazar, si tienes un teléfono liberado, te vale cualquier tarjeta. Aquí en España ya las tarjetas no sí. tienen no son para un móvil. Aquí esa tarjeta de llama ya te vale en cualquier móvil. Sí, en que cualquier. sí, que lo sepáis. Aquí hace años ya que no son propietarias las tarjetas. Antiguamente sí. Eleazar, tu respuesta vale. Cualquier teléfono que tengas de gama baja te va a valer con cualquier tarjeta SIM, como la que ha comprado ella por 10 euros. En un locutorio, en un cibercafé, ¿no? Se llama sí. allí. Vale. Quieres añadir algo más? mei me, ya ha quedado claro. Yo traigo invitadas reales que ni siquiera sabía que venía el canal. Yo las, las lío y los las traigo. Para sí. que no se estudien previamente los sí. vídeos. ¿O no es así. <risa> así? Ahora ya lleva tarea. Te tiene que ver todos los vídeos. Para el próximo vídeo tiene que traer todos los vídeos vistos ya. Sí. Bueno, sin problemas. Te van a vender la línea. Efectivamente, con el pasaporte te la dan y todo. Vale, eh, pide nos pide tu Instagram, lo vamos a guardar de momento. Vale, que nada, que la segunda cita para cuando la tienes, explícale rápido lo de la segunda cita por si. Mira, la segunda cita eh, la tengo <coughs> para el, 20, el... A ver. Sí, más o menos para tres meses, sí. ¿no? Decías de. El mes cuatro. Mes, para cua el mes abril, cuatro, pa abril. Para abril. Eh... 20, el 20, el del mes 4, pero esa me dicen que me tengo que meter por internet. Para ir la reservando. Para ir reservando, Y ahora se mete no, por internet y no la cita, pero no el, la truco, cita. el truco, el sí. truco lo digo Prilenes, en la web primero le pides su NIE. Y con su NIE la, el ordenador ya detecta que hasta abril y la dice que no. Exacto, el, el, con el NIE ya de, él te da el él nombre. Él ya sabe don, quién eres tú. Sí, Entonces, no. ¿cuál es el truco? Que cuanto más se acerque tu fecha de abril, ya verás cómo ahí sí que te da la cita pero sí. ahora no te la está dando pero es que es inteligente el ordenador que lo sepáis porque lo, él no da a ver cita no primero te pide quién eres con tu NIE uh -huh. y ya con eso él ya sabe para que lo 10 para abril y en función de eso ya verás como cuando se te acerque la cita sí que te va a dar cita valga la redundancia sí. Valga la redundancia sí. Bueno y alguna cosa que os añado siempre que a los seis meses podéis trabajar sí o sí jurídicamente podéis trabajar aunque no hubierais conseguido la cita si fuera no por causa vuestra sino por causa de la administración eso que lo sepáis sí. no se dice mucho pero es así porque la ley lo dice que a los seis meses podéis trabajar Hombre, si tú eres la que no va a la cita vale pero si es, es... al revés no claro. si es por causas ajenas a ti tú tienes tu mismo derecho y es lo que digo se convierte en roja e incluso si encuentras una oferta de trabajo lo digo sobre todo para todos vosotros y para ella que es el caso Ir a inmigración, que os adelantan la cita. Y repito, hay abogados que lo están adelantando por 100 euros, pero lo podéis hacer vosotros mismos gratis. Bueno, pues si quieres añadir algo más, alguna pregunta más de los prilines. Mm. Dice, dice, ¿tú sabes eh, si hay chances de asilo para los argentinos? Ni no está expuesta, ¿no? Yo, cuando yo fui, eh, sí vi muchos colombianos, peruanos y marroquíes. Era lo que había. ¿Argentinos o sea, no vistes? No. Esos fueron los que más o menos vi. O sea, así como hay venezolanos, hay colombianos. Muchos. Muchos. ¿Y les daban la cita a los colombianos? Sí. Díselo sí. a los prilines sí, que tuvieron. Sí. En Madrid, ¿no? Sí. En Madrid. Este... Oh, es que tuvimos aquí todos. un caso duro. Luego te ves el vídeo. Uh -huh. Con Luis de Colombia que no se la querían dar. Pero era en Sevilla. Ah. Tuvo que ir con un abogado y ya lo consiguió pero aquí sin abogado no, aquí a los colombianos todo, Sí, todo el mundo o sea, Todos los que fueron fueron solos Saludos eh a Luis y a todos los invitados que lo veáis y tal saludos a todos vosotros pues PRIXLINERS, prilines. yo por mí puedo quedar, yo no sé qué hora es, qué hora tienes, tienes reloj tú, es que lo tengo en el móvil, no, mientras no nos echen, yo estoy a gusto, con unos amigos, los prilines, con una amiga, Corielis. Yo tranquilamente, ella para mí es una valiente, ha venido sola, tenía una amiga, pero más que una amiga era una conocida yo creo sí. eh, Ella ahorró ella sola, pasó los controles del aeropuerto de salida con una señorita sobrevivió llegó aquí todo hmm, hemos hablado de todo está preocupada porque no encuentra un piso sin papeles sí sí o sea hemos... que no, no sin papeles no encuentra un piso sin nómina mejor dicho ¿no? sí me piden tres meses de nómina y una cuenta donde se vea reflejado más de tres meses como tal de de arriendo Efraín Ramos los, los voluntarios pueden, pueden conducir si estás legalmente en españa y tu carnet está con convalidado vale para conducir sí puedes conducir si no no que sería un delito el asilo yo no sé ana victoria si sirve para argentina tiene que ser tu situación personal vale te miras en los vídeos de la tarjeta roja en los primeros ahí te explico cómo puedes pedir asilo si se da en tu caso personal da lo mismo que vengas de argentina que vengas de la china o de donde el Congo. es la situación personal lo único que ocurre con venezuela que allí la situación es tan desastrosa que cualquiera que viene de venezuela casi sin mirarle más se lo dan sí. pero porque es que no tiene que explicar más a lo mejor en argentina tienes que explicar más lo que te pasa a ti en argentina o en otro país vale si por ejemplo en argentina hay persecución yo qué sé por xenofobia por ejemplo y a ti te persiguen por ese motivo podrías pedirlo no te protege tu estado o sea mírate el vídeo vale mirar los vídeos vale quiero preguntas nuevas ¿Vale? pero en el primer vídeo de la tarjeta roja te lo explico muy bien amiga Vale y veo que entre vosotros os explicáis Oye, os, os, os, os Insisto igual que os estáis ayudando ahora aquí en este mismo chat eh, quiero que os ayudéis en telegram que ayudéis a los administradores para que no estén desbordados os agradezco mucho la labor a los administradores y quiero que todos vosotros igual que preguntáis también respondáis vale en, en, el, en telegram en el grupo que tenéis que lo hacéis vosotros mismos el que no tenga el enlace que me lo pida luego en los comentarios que se lo pongo vale Vale, haremos más vídeos de voluntariados. Eh... Sí, sí, con la tarjeta roja puedes convalidar el carnet de conducir y tal, todo, perfectamente. y que Incluso con la blanca lo podías pues convalidar sí. ya, ¿eh? ¿Tú te has traído carnet? ¿Tienes carnet? No. ¿Pero no tienes carne o no? No te. No tienes carnet. ¿vale? pues lo puedes sacar aquí. Sí. Tú bien. si quisieras, ahora según no te se puede sacar el carnet perfectamente. Claro. Escucha, que dicen que por qué no buscas habitación. Porque, bueno, díselo tú. Por fin, por qué no buscas una eh... habitación. Mira que son listos. Le he dicho que soy muy listos. Ya han detectado. Sí. Piensan que eres como Fátima, que tenía un piso para ella sola en el centro de Madrid. No. No, no, no es el caso. No. Explícaselo. Explícaselo. Este, lo que pasa es que voy a vivir, o sea, se viene una tía y un primo y entonces eh, es para vivir los tres y para no estar incómodos pues o sea, nosotros tres en el piso Vale es por eso te pide aquí la dirección eh, Adelso Álvarez la dirección de la agencia en venezuela que se lo quiere sacar te ah. ha oído la dirección de la agencia de viajes Adelso wow. está allí atrapado El o, o contacto de tus familiares que lo hizo aunque Oye, le van a invadir, eh. Sí, Ten cuidado, sí, sí. yo no borro vídeos. No borro <risa> vídeos. Yo se la puedo pasar. En, en un comentario, otro... en un comentario. Sí, en un comentario. Ponlo, la la exacto, de ponlo en. Luego lo pones tú en un comentario, sí. ¿vale? Lo pones, ¿vale? Sí. Te yo... comprometes, ¿eh? Sí, sí. Si sí, no sí. lo pones ha sido ella, ¿eh? Yo se lo he pedido. <risa> sí, sí. Luego buscar lo... en los comentarios la dirección, los datos de la agencia de viajes, sí, ¿vale? Sí, la agencia de viajes. Yo también. estoy en medio, Pirilines. Yo, tal. <coughs> bueno, Pirilines, venga. Que, que nada, que muchas gracias, ¿vale? Que tampoco vamos a eternizarnos. Volverás a más vídeos, ¿vale? Sí. Que muchas gracias a todos, Prilines. Insisto, si os ha gustado, por favor, un like. Si lo ves luego y, y no te has suscrito todavía, suscríbete, que siempre emitimos en directo. Y a los que habéis estado en directo, muchas gracias también, ¿vale? Por las preguntas. Ahora que sepáis, me las miro todas. Para que no se quede ninguna en el tintero. Y en el directo que os haré luego en Instagram, las respondo, ¿vale? Igual tardo ahora un par de horas, ¿vale? En hacer el directo. Y lo haré tarde aquí en España pero así prefiero verme todas las frutas que habéis hecho. Muchas gracias a Corielis por su testimonio. Yo creo que ha sido interesante. Y, y muchas gracias a todos los prilines. ¿Vale? Nos vemos vale. en el próximo vídeo. Chao, chao chicos. chao. Chao. Chao.